Buenas tardes, bendiciones para todos. Aquí presentando Apolinar al pie, centro espiritual, el brujo más fuerte del mundo. Trabajamos con ese libro. La persona que interesa, que llama 849-352-550, repito, 849-352-550. La persona que interesa su trabajo de pareja, baño, de pojo, todo, maldiciones, todo el tipo de enfermedad, lo culamos, después de Dios con ese hombre le hacemos todo el tipo de trabajo con ese libro míralo ahí, y con ese yo trabajo entre la República Dominicana vivimos aquí en Santo Domingo este. gracias a misericordia presenta hablando como tal, los mitelios a Santiago a Elías y Centro Espiritual cuando te hablo de Centro Espiritual, habla el espiritual gelelal en África de Centro Mágico entonces, por eso me decidí presentarme hoy para la persona que interesa hacer su trabajo. Y aquí trabajamos a prueba. Y con fe, después de Dios, ya hacemos todo el tipo de trabajo. Gracias a Misericordia, el nombre, Santa Malta, la Dominadora, San Alta Altagracia, la Reina. Gracias a Misericordia. Te voy a presentar hoy por la persona el mundo me conocía. Por favor, comparte el video para que más allá lo vea y la persona que está trabajando en línea y correcto.